Bien, ¿qué tal gente? ¿Cómo les va? En este video les quiero enseñar cómo cambiar el sentido de giro de un motor. Por ahí desconectamos por X motivo. Y bueno, al volver a conectarlo lo conectamos mal y antes giraba de una forma y cuando lo conectamos pues giraba de otra forma. ya lo tengo conectado. Lo único que voy a hacer es enchufarlo para ver para qué lado está girando y ahí gira a la derecha o sea... sentido de la aguja del reloj lo que vamos a hacer es desconectar y nos vamos al capacitor Lo que tenemos que hacer es cambiar los dos del capacitor Como verán, el rojo tenemos a la derecha y el amarillo a la izquierda Lo que vamos a hacer es, antes, antes que nada, siempre precavido Hagan puente entre los dos para que se descargue el capacitor Porque por ahí vamos a tocar los dos extremos y nos va a dar una hermosa patada Bien, seguimos Desconectamos el rojo Y desconectamos el amarillo Y donde estaba el rojo ponemos el amarillo Y donde estaba el amarillo ponemos el rojo tiene. esta es una conexión y esta es otra conexión del capacitor voy a girar de vuelta y lo voy a enchufar hoy dijimos que giraba a la derecha ahora lo enchufo y como verán empezó a girar a la izquierda Bastante sencillo este este video. Bueno gente, espero que les haya servido y les haya gustado el video. Si fue así, les invito a que se suscriban, que le den me gusta y que lo compartan. Dito gente, hasta el próximo video. Muchísimas gracias.